Qué tal, queridos amigos. Cordial saludo. Vamos a ponernos en la presencia para iniciar nuestro día. Este día martes que el Señor nos regala en la presencia de Dios. Hoy la Iglesia nos recuerda la memoria de Santa Lucía, virgen y mártir, eh, invocada muy, muy frecuentemente para la protección, pidiendo a Dios por la salud en los ojos. Esta mujer muere de mártir. A ella le sacan los ojos en medio de su martirio, en medio de la tortura que tiene que vivir, guardando ella su castidad, su virginidad. Aquel villano que se ensaña con ella, le saca los ojos. Vamos a pedir a Dios que podamos ver cada día, no solamente en lo material, sino sobre todo en lo espiritual. Encomendémonos a Dios y oremos unos por otros. Hoy el Evangelio de Meditación, San Mateo capítulo 21, versículos 28 a al 32. A ver qué os parece. Un hombre tenía dos hijos. Llega al primero y le dice, hijo, vete voy a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió, voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero le dice, Jesús añadió, os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de los cielos. Porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viendo, se arrepienten. Después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta imagen de los dos hijos a quienes el papá invita a ir a la finca, refleja muchas veces nuestra propia vida. Le decimos, sí, sí, Señor, ya voy. Pero al final no vamos. Nos embolatamos, nos enredamos en tantas cosas del mundo que al final no vamos. Este muchacho que dice que no, rebelde, pero que después recapacita y va. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, dando la gracia de recapacitar, de cada día hacer tu santa voluntad. La mejor preparación para la Navidad, para el nacimiento de Jesús, es hacer la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde los proteja. Feliz día.